Dame, ¿de dónde viene? ¿Estás Adiós. Está sí. súper cheto. No, no, yo, yo muchas veces he probado sabes botín sin hay en plan, quitándome el aim y eso Es de locos lo, como se nota, el puto IMAX. 6. Yo veo a mis amigos como juegan en mando bro, y, y cuando los estunean y, y matan a sus enemigos como nada Edu, mira, mira, mira. Eh, uy Bajo otro veo Hay otro en el techo, no sé si está en el piso medio Wow Mira, mira Me va no, a denunciar por cheto, bro Porque me, apenas abrió la puerta le disparé Bueno, que se joda Está en tu lado ¿Se te ha tirado? ¿En serio? ¿Que tiras una granada de humo ahí? Otra vez se me cambió de arma, bro Madre bueno. <risa> mía Había gente en Factory ¿Sí? ¿Vienen para tiro acá? tiro no, Vale, yo, tiro este. ah, No, tiro yo, yo no quiero... Son dos teams diferentes, tío Sí. El modo por izquierdo Vale, pues está solo, yo momento, yo, yo tenía uno ahí mirando pero... Uno, uno, ¿Se ¿Está contigo? sí era uno de los No sé, no sé, no lo no, vi. No, no, no, no. no te lo puedo decir. Lo tiro ya, eh. No, Mira. Bracket entró en el hangar. Vale. Me ha batido. Me ha metido. de ha metido. Me ha metido. Me ha metido. Me ha metido. Me ha en Me Me no Me ha metido. Me puedo en en hangar tienes Cracket queden bomberos, tienen que salir ¿Eh? ¿les cierran de donde sí, tú se ves? matan con otro team ¿Un, ¿Uno vampiro. Otro caqueado Están detrás de ahí eso Otro oh, uno Buah, el no no creo, el otro es a cracker Joder Bonito. No, no, tú vete, eh. Joder, bro. ¿No tienes máscara? No, no. Joder... Tenía solo dos rayitas la máscara, ya me la había gastado. Nah, y lo que hay que hacer es ir a zona siempre para no quedarse dentro. Bueno, oh, oh, no. ¿Te puedo entrar por escaleras de estas de aquí, Sí, o? lo sé, de estas. Ah. <risa> lo va a intentar. Sí, mira, mira. <risa> <risa> <Eso> es. <risa> <risa> Adiós. Hasta la próxima. <risa> <risa> Eso es muy malo, bro. Muy malo, muy malo, muy malo, muy malo. De monte, por si ¿no? donde estás mirando, te tiene que subir por ahí, sí. Estaba un piso más abajo. Pero tendría que subir por donde estás. ¿no? Debería de verlo ya. Mira, ¿no? Sí. Pues es otro, ¿eh? No sé no, qué, no, hay otro. Hizo... Sí, debe ser el teammate. Sí. No me jodas, tío. Mira racimo y ropa siguiente. No, prefiero guardarme el racimo cuando realmente lo necesite. por abajo, eh, trenes. <risa> <risa> y se ríe, se ríe, sí, sí. Vale. Bueno, mejor, bro. Ojalá yo me lo tomaré así el juego cuando me maten. Bueno, tengo 4.000. Tengo más cara de oro. Vale, yo voy a esperar armas, eh. Sí, sí. No, bueno, que ¿Dos en ese árbol? Sí, pero tiene gente detrás, tiene sí, gente detrás. Yo les dejaría de dispararle mucho ya. Pero cracket, sí. ¿Qué? Esto no me dejan en paz, hermano. Por atrás tiene gente a ¿Por azul porque sí, porque. Acá de revivir en la tienda, detrás. Voy contigo. Cágula. Craqueado. ¿Qué es ¿Te cubrí? Voy a coger... Eh, Esa parte de ahí hay gente. ¿eh? Sniper. Ah, que no tengo sniper. Excelente. ¿Para que tú un sniper? Me he punido... No. no, no, no, es imposible. Cuidado. Joder, qué bueno que es, ¿no? Este pavo, el que me ha dado los dos mil pasos. Ah, mierda. Coño, no, que se meten entre ellos, bro. Joder. Sí, sí, sí, pero claro, yo estaba ya en medio, no me podía cubrir. Ahí. No te veo solo. Está en su casa. ¿Qué? Es que no sabes que hay más gente bro, o eres un normal? Ya, yeah, ya yeah. Estos locos Se pinga bro, que me dispare todo el mundo No se puede ser Buenas madres, coño Tienes los dos que me han matado a mí. Ay, Arriba, ¿Por dónde subo tú? Miré full izquierdo. Voy a ir con Máscara a lo mejor, sí. Si no. Ya, F, de Ah, sí, sí, por aquí, por aquí. No nah, me jodas, bro. Morí con zona. Qué bien, bro. Sí, si no, ni la kill, muérete, quédate aquí y te mueres. Ni siquiera me salen a disparar, bro. No, no si, sí, son patéticos. Qué asco de zona, bro. Qué asco de zona. Tremendo. Qué asco de zona. Qué asco de zona. <tose> Ay, sí, un bro. Dios mío, santo. Un poco random. Qué me, me voy a disparar.